Bueno, pues, ya estamos en vivo y les damos la bienvenida a todos y a cada uno de aquellos que nos acompañan hoy en este día. Eh, no podemos más que dar honra, gloria y alabanza a nuestro Dios. Amén, así es. Por cada reflexión que podamos hacer. Amén, amén, así es. Y hacer reflexionar claro, también. Claro. Por eso el título de este pensamiento es un, un tiempo de oración, de, de, de reflexión. Momentos de, de tiempo de, de reflexión. Sí. Uh -huh. Y le, le hemos así titulado de esta manera que hagamos un tiempo, un tiempo de reflexión en ese día. Amén. Es necesario, es importante porque uh, yo creo que cada, cada día que el Señor nos permite vivir, tener esta vida, yo creo que es por algo, eh, que no, no pase el tiempo desapercibido de, de, de cómo estamos viviendo la vida y este qué es lo que estamos viendo, qué es lo que estamos viviendo. Porque es muy fácil este, distraer, distraer la, la mente y el corazón con cosas este, pues vanas de este mundo. Así es. Así es que le damos eh, la bienvenida a todos y cada uno de ustedes. A todos y cada uno de ustedes. Así gracias, es. Gracias, gracias, porque ya están por ahí. Y pónganse ahí un comentario uh -huh. eh, quién eres e incluso de dónde, de dónde eres también. Así eh, es, así es. Y, y miren, hemos estado platicando, mi esposo y yo, estos días, y antes de empezar, una Así vez es. más hacíamos reflexión. Todo, todo este tiempo que ustedes no nos han visto, <risa> no no nos hemos perdido, aquí estamos, estamos este, claro. eh, viendo, pensando, reflexionando, eh, entonces, eh, pues eh, aquí estamos, seguimos en el camino. Uh -huh. Porque este, es necesario Es necesario reflexionar eh, Aquí estamos y no nos damos no Hasta vamos, que nos corra es. Ok eh, o, Una cosa importante Fíjese bien lo que le voy a comentar Por eso es, es, es de reflexión esto Sí, sí, así es ¿Qué vamos a comentar? Ok ¿Qué pasó ayer? Uh -huh. Hoy es lunes Ok Ayer domingo, ¿Qué, ¿qué se recordó? Bueno, usted ya me va a, a contestar ahí, pues, Así la es, resurrección. La resurrección ¿Verdad? de nuestro Señor Jesucristo. El viernes ya, sí. pasado, pues, bueno, bueno la, cuando lo crucificaron, se recordó en muchísimas eh, congregaciones, eh, eh, un gran re, re, reencuentro con, el, con la historia sí, del sí. de, de Señor Jesucristo, ¿verdad? Así es. Días antes, pues, ahí la pasamos bien con eh, el Día de la Amistad. Pero un poquito antes, ¿qué pasó? Bueno, pues... Uh, el, año pues nuevo, el, el, el nacimiento de... Y el nacimiento de, de Jesús, Jesucristo. La, la, la Navidad que se celebra año, año tras año. Y unos días antes, pues eh, el Día de Acción de Gracias. El Día de Acción de Gracias, sí. Pero yo quiero reflexionar y queremos reflexionar todos juntos. Ustedes y nosotros, nosotros y ustedes, que reflexionemos. Uh -huh. Pasados los días... ¿Te acuerdas del día de Acción de Gracias? Aunque ya no. Hasta que no vuelva <risa> a ser otra vez el día de Acción de Gracias. Sí. Eh, de, de la Navidad, a te recuerdas si ves algún regalito por ahí o cosas por el estilo. Ah, eso me lo dieron en la Navidad. Un detalle. Pero, que... uh -huh. ¿la Navidad de, de qué se trató? Del nacimiento de Jesús. Del nacimiento recordando. De Jesús, claro. Recordando. ¿Verdad? Pues estamos, estamos reflexionando. Recordando, reflexionando. Uh -huh. eh, que pues lo que ha acontecido, y no solamente en esos días pasados, o semanas pasadas o meses no, pasados. Año tras sino año. Año tras año, año tras año, año tras año. Año tras año, tras año, tras año. Pero pocos nos recordamos todo el año y sí, todos los años. Sí. Y, y esto comentábamos hace, hace rato. un rato mi esposo y uh yo. -huh. Que esto de ser en el Señor es como cuando uno se casa. Uh -huh. Estás con tu pareja, estás con tu esposa, con tu esposo. Pero puede pasarse un año, cinco años, diez años, veinte, treinta, cuarenta, cincuenta. 60, Muchos años, sí. Y no debiera pasar esa emoción que llevó a culminar en ese matrimonio. Uh -huh, uh -huh. Ya, sí. los días a vivir o los años a vivir, bueno, solamente el Señor tiene los tiempos. Sí, sí. Pero nosotros Así podemos es. estar recordando... Todos y cada uno de aquellos días, uh -huh. meses y años que hemos podido estar juntos. Porque pues tenemos amistades y familiares sí. que ya su compañera o su compañero pues ya, ya, ya no vive. Ya, ya partió. Eh, simplemente con nuestros propios padres pues ya ya, ya no están. Ajá. <risa> Hay quienes son matrimonios más jóvenes y, y si los tienen todavía. Pero me recuerdo de tu amiga desde la infancia, de allá de la escuela, de aquellos años, que decía que su mamita había vivido, ¿qué? ¿90? 90 No, 105. 105. Creo que 105. No, no, no, ya le hiciste cinco de más. no hay que nos diga. pues por ahí, por ahí, 100, 105, bueno. Háganle que nos, sí. que nos Vivió comente, que nos recuerde años, sí. Porque ya se nos fue la onda <risa> Sí, tuvo esa bendición de que su mami Muchos mucho, años y, y, y bien buena de salud, es lo importante también Sí, sí. Y nuestras madres de nosotros 94 ¿También? 95 94, sí. Eh, que, que, sí Qué hermoso, ¿verdad? Gracias a Dios, sí Entonces, pero ya no están Pero uh -huh. las recordamos como en este momento estamos recordando. Por eso tenemos que re reflexionar. Así es, así Entonces, es. Entonces, el reflexionar nos ayuda a estar viviendo el día a día, recordando lo de ayer uh -huh. y lo de antier y lo de antes de antier. Uh -huh. Claro, claro. Y pensando en mañana. En el hoy y en el mañana. En el hoy y en el mañana, así es. Entonces, es, eso es lo importante de la reflexión. ¿Y por qué les de, decimos esto? Por eso pusimos un tiempo de reflexión. Uh -huh. Porque se requiere, se si hace necesario que podamos reflexionar qué estamos viviendo, cómo estamos viviendo. Uh -huh. Y que se pueda cumplir lo de la palabra cuando nos dice ahí en, en romanos, sea pues que vivamos, o, sea, o que, muramos, que muramos, pero que seamos, que seamos del Señor del Señor. Uh -huh. Uh -huh. Que seamos del Señor. ¿Por qué? Porque uh -huh. eso es lo, lo, lo bonito cuando se está en el Señor. Ahora, Así es. Porque es la reflexión. Porque muchas cosas las hacemos de una manera tradicional o simplemente por religión, uh -huh. o sí. muy religiosa. Sí, sí, porque en, en realidad este, um, eh, el Señor nos, nos habla, bueno, eh, ahí en, en Apocalipsis el, el, mensaje, el mensaje a las siete iglesias, uh -huh. este que el tengo, contra, el tengo contra ti que has dejado, has dejado tu primer amor. ¿Por qué? Tremendo, o sea, ¿verdad? Como para reflexionar. Para reflexionar. El, para reflexionar. Sí, claro. el, el tengo contra ti que has dejado. Has dejado tu primer ah, amor. que, has que dejado. Ya, ya, ya, no, ya no eres como antes, que me, que me buscabas, este, que estaba, es, estabas en, en esa comunión, en ese contacto con conmigo y ahora ya no o sea ya como que te sientes ya muy seguro eh, eh, ¿sí? <ríe> como que ya te sientes muy ¿Sí? seguro y, y no y no no no no debe de ser así así entonces por eso estamos reflexionando y, y queremos hacer reflexionar porque creo que es importante el estar reflexionando siempre sí cómo no claro claro que sí me acierta a mi esposa, esa mujer que la conocí apenas ayer. Ayer, hace unos minutos. <risa> Haz cuenta. Hace unos minutos. Este, <coughs> en esa inmensidad del tiempo. Uh -huh. Parece que como que se borró. Fue <risa> no, no, no, aquí estamos. Aquí estamos. Eh, aquí estamos. Pero miren, es, es que es bien, bien, bien, bien importante el, el estar re, reflexionando eh, ¿cómo, cómo es el, el matrimonio. El matrimonio es para vivirlo, disfrutarlo. Pero también es, el estar en la relación con Dios es vivirlo. Sí, y vivirlo cada día apasionadamente. Amen. Así, así como cuando así uno de, se casa de Y se casa enamorado Así es Al venir al Señor hay que venir enamorado uh -huh. Claro, claro Enamorados de, de que Él nos está dando la vida eterna Nos está ofreciendo la, la salvación Está a, haciendo cosas maravillosas En nuestro vida uh -huh. Que ha tenido para, con la humanidad Y cuando nosotros hacemos nada mm. más de una manera mm. Tradicional, religiosa Y todo eso deja de tener la perspectiva sí, correcta y adecuada. Exacto, así es, definitivamente. Entonces, definitivamente así ¿qué es. Qué importante es el poder reflexionar de que no debemos de hacerlo de esa manera, sino que debemos hacerlo con pasión, con una entrega. Con amor, con... Es como cuando nos casamos, nos, sí, cuando sí. nos casamos, nos casamos por amor. Y que pues, para siempre. Amén, así es. ¿Por así qué entonces es. entran en la cuestión del divorcio, las separaciones, eh, los adulterios y todo lo demás? Sí, porque hay el descuido. Porque hay un descuido. Sí, sí, sí, definitivamente. Y aquel que, que te platico, pues nada más está, está viendo cualquier momento, cualquier oportunidad para. Para meterse y, y empezar A meter cosas en tu cabeza Y en tu corazón uh -huh. Y vienen viene los problemas ¿Y, y, O te hace pasar la, la tentación Por enfrente de ti sí. Y, sí y con eso De que la carne es débil Pues muchos la y caen Sí Entonces Así es el, Al estar re reflexionando Mi amada, mi amado lo queremos hacer en, en, con, con, con esa con esa pasión de que ustedes y nosotros, nosotros y ustedes, es, vamos a reflexionar realmente en qué es lo que está pasando en nuestra vida. Uh -huh, uh -huh. Definitivamente. ¿Qué es lo que realmente está pasando en nuestra vida? Yo lo he dicho muchas veces, si son muy bonitos los, los me gusta, uh -huh. pero es más bonito y tiene mucho más contenido el compartir. Sí, sí, el compartir, el compartir. la palabra y, y, y bueno, muchas de, muchas de las veces este eh, se, se ven muy bonitos, muy atractivos que pues a, hasta uno se mete, ay pues sí, ok, o sea. Y, y le das el, el, el, el, el me gusta, el me pero gusta. pero cuando tú lo compartes es porque realmente te llamó la atención, te gustó o te fue de utilidad. Sí, exacto. Uh -huh. El me gusta es un cumplido. Sí. Como hola, hola. Sí, y, y es que ya hemos dicho cómo, cómo trabajan las, las redes, ah, de, pues. bueno, o sea, los, los que están haciendo dinero, ¿no? Ah, pues los me, <ríe> los me gusta. Los me gusta. Los me son su pasión. Pero este, a veces si la, la gente no, no sabe. Eh, eso. Eh, exacto, sí, porque hay un gran negocio detrás de este negocio de, de, de los medios. Ajá, ajá. Y, y en todos, ¿eh? No creen que nada más en eso. Sí, no, no, no, no, no, en, en, to en todos, todos. En todos. ¿Por qué? Porque son compañías. Son compañías. Y cuando se establecieron como, como compañías, pues sí, nos brindan la oportunidad de estar allí. Y qué bueno que los podemos disfrutar, uh -huh, uh -huh. pero también que los podemos usar de la manera más correcta. Claro. Y el compartir quiere decir que te gustó lo que se dijo, lo que se estaba comentando. Y tú lo estás comentando con otra persona porque lo compartiste, no nada más me gustó. Exacto. ¿verdad? Entonces... Sí, así es, que no se vaya eh, el tiempo así nada más eh, en pues cosas eh, así superfluas. Eh, exacto. Entonces, el, el hecho de que podamos compartir algo que nos está agradando, tiene sentido. Uh -huh. ¿Tiene sentido claro, eso? Claro, claro que sí tiene sentido. Dice, ah, pues, tiene, tienen razón lo que están hablando, tienen razón lo que están uh -huh, diciendo. Uh -huh. eh, y esto yo lo voy a compartir porque... Eh, se nos pasa de noche a veces Sí, sí, sí, se pasa de noche o, Ok, uh -huh. entonces Los días acaban de pasar Y ya para hoy Y mañana A muchos días se nos va a olvidar Sí, porque este vienen, vienen otras cosas Vienen otras distracciones Entonces Ya esto ya Ya quedó en el olvido eh, Exacto, y entonces ¿En qué quedó? Todo esto de la muerte y crucifixión de Jesús, eh, el, el la de que resucitó, eh, mm -hmm. ya más atrás, pues ya pues que había nacido, pues sí, pero ya, ya, ya, ya hasta lo crucificaron y ya, ya hasta resucitó. Pero todos los eventos narrados en, en las Sagradas Escrituras, todos son bien importantes y tienen la razón de ser. Claro, claro que sí. Por eso tenemos que reflexionar ahora. ¿Qué dice la Escritura ahí eh, en la primera epístola universal de, de San Juan Apóstol? Uh -huh. Ahí en el capítulo 1. Capítulo 2. El verso 4. Verso capítulo 2. El, en el, el, el capítulo 2. Eh, eh, perdón. Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 2, verso 4. El que dice: Yo le conozco y no guarda sus mandamientos. El tal es, mentiroso. Este? es vamos, mentiroso. Vamos a dejarse ahí nada sí. más. Dice, el que dice, el que dice, Ajá. yo le conozco. Que, ¿que conoce a quién? A Cristo Jesús. Uh -huh. Y no guardan sus mandamientos. ¿Qué es lo que está diciendo ahí el, el, el, el apóstol Juan? Sí, Palabra entonces. de Dios. Es, es mentiroso Es mentiroso Sí Qué tremendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos está diciendo Que cuando uno dice Yo le conozco Pero no estás guardando los mandamientos uh -huh. Dice, el tal es mentiroso Mentiroso y qué La diciendo? verdad no está en él Y la verdad no está en él uh -huh. ¿Por qué? Porque fue pura emoción Sí fue por emoción. Así es. Entonces, ahorita cuando pasó ya la resurrección, a lo mejor fue más la cuestión de la coneja eh, que los huevitos y que otras cosas, que nada tiene que ver sí. con, con el Señor. Sí, no, nada. Nada tiene que ver. Nada, nada. Uh -huh. Absolutamente. Es, es más, es el demonio eso. Sí. Pero, sí, sí, qué común es que haya este tipo de celebraciones. Sí, es bien sea, común. Costumbres, se vienen haciendo costumbres, tradiciones vanas y falsas, porque son falsas, son sí. vanas. Es, eh, es como, como la Navidad, es Santa Claus. Pues, pues no, no es real. No, no, porque no, no, el propósito no era No tiene nada que ver Ni el siquiera, no tiene, ni los regalos. No, sino no tiene nada que nacimiento ver el de Cristo mm. Jesús. Sí, sí, sí, ¿cómo estás viviendo tu vida? Entonces, por, por eso ahí en, en, en los 4.6, 6 ¿qué, qué, ¿qué nos dicen? Mi, mi pueblo, pueblo. Hablando perece. del pueblo. No de toda la gente, no de, de todas las religiones, no, no. De su pueblo. El que le conoce. El que le conoce. El que sí guarda sus mandamientos. Uh -huh, uh -huh. Sí. Habla a ese pueblo y está diciendo: ¿y mi pueblo? Perece. Perece porque le falta, le falta conocimiento. conocimiento. Así es. Definitivamente Entonces mi amada, mi amado Por eso hemos querido este día re Reflexionar Porque amen, los acontecimientos amen, amen. han pasado sí Y ya han pasado tanto Que Estamos al día Estamos sí. al día uh -huh. est Estamos en el momento Estamos en, en esa es, disposición es. De poder reflexionar En el Señor y estar en el Señor. Estar en el Señor. Con el Señor. Con el Señor. Sí, porque cada día, cada día se acerca la venida del Señor. Así y si es. no estamos listos y preparados, wow No, no, no tremenda cosa. entonces Tremendo. ¿Dice el verso 5 ahí? Sí, el verso 5 nos dice... Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. A ver, fíjese. Pero el que sí lo guarda. Uh -huh. eh, o sea, que guarda su palabra. El que guarda su palabra. En Dice, este. En el, este. Verdaderamente, verdaderamente el amor de Dios. El amor de Dios está en él. Está en él. Uh -huh. uh -huh. Porque el amor de Dios. Se uh -huh. ha perfeccionado. Uh -huh. Y Dios nos quiere perfeccionar. Por, es, por esto sabemos que. que es Nada muy... más que también es muy común escuchar la palabra. Bueno, es que nadie no es perfecto. No, pero Dios te quiere perfeccionar. Sí. Dios me quiere perfeccionar. Sí, sí, a cada Dios uno. Dios quiere perfeccionar. Sí, porque ¿no? somos, este, a veces somos faltosos delante de Dios. Eh, se nos hace fácil algunas cosas y no, y no debe de ser eso, porque. Aunque a nosotros no le vemos, pero él sí nos ve, nuestro diario vivir, él nos está viendo. Entonces a él no podemos mentirle. Así es. En ninguna manera. Ahora, ¿por qué si habla aquí de, eh, de, de la perfección? Uh -huh. Y te voy a poner un ejemplo. Pues estamos hablando de que hay que reflexionar. Imagínate que tú compras un televisor como este. O una computadora como la que tengo yo aquí. Bueno, esa está, acá, está acá abajo. Eh, pero que no me funcione bien. ¿Qué hago? No, bueno, pues, es que, pues a veces fallan y pues, pues, pues, ni, pues No, tú quieres que, que, que, que, que te la te den una nueva porque esa no, no está funcionando bien. Ajá. O bien un carro. Mire, cada vez los carros se están perfeccionando tanto que cada vez es menos la mano del mecánico que los toca. Sí, definitivamente. Y va a llegar el momento en el que se van a autoarreglar. Ya el mecánico ya no va... Los a algoritmos van a arreglar lo que no esté funcionando bien. Y sobre todo en los casos que van a ser eléctricos. Sí, sí, sí. Es increíble cómo la ciencia ha ido uh -huh. perfeccionándose tanto que cada vez va requiriendo de menos manos de obra para que funcione bien. Uh -huh. Uh -huh. Y Dios Así nos quiere es. perfeccionar precisamente para que funcionemos bien. Que estemos atentos a todo, que, que, que, que sepamos lo que está aconteciendo, lo que está pasando y lo que viene a acontecer enseguida. Si sí sabes tú que el Señor viene nuevamente, es una promesa de Él. Uh -huh. Sí, así es. Él viene por su pueblo. Él viene por sus hijos. Porque Él quiere que donde Él está también nosotros estemos como lo dice ahí en el, en el Evangelio de Juan. Uh -huh, uh -huh. Es decir, en, en la casa de mi padre muchas moradas ahí. Uh -huh. Voy pues, a preparar lugar para vosotros. Sí. Sí, de Para bien. que donde yo estoy también Otros se puedan estar es ahí. Sí, sí, así es. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? Que tenemos que reflexionar. Como decíamos los chavos, hay que agarrar la onda. Sí, sí, sí. Definitivamente. Hay y este... que agarrar la onda, de veras de, de qué de que tenemos que perfeccionarnos, sí. mi, mi amada mi amado sí por eso este ahí Juan nos nos sigue hablando este ahí más adelantito en el, en el 15, adelantito y adelante dice no ay, me hice al mundo ni las cosas que están en el mundo verdad porque si alguno ama al mundo el amor del padre no está en él ahí nos, nos está diciendo entonces porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, como decíamos ahorita, uh -huh. los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Uh -huh. ¿sí? Entonces, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Gloria al Señor. Amén. Ahora, fíjese, eh, Gloria al Señor. Eh, estamos tratando de, de reflexionar. Por eso no me des un me gusta. No. No, no. Compártelo. Compártelo. compártelo. Mira. Compártelo. Métete ¿qué? en la palabra, métete en, el, en, el, en las cosas del Señor. Así es. ¿Qué, qué, qué está pasando con los gobiernos? Y digo los gobiernos porque uh -huh. es alrededor del mundo. ¿Qué se ha autorizado en los últimos años? ¿Los abortos? Uh -huh pero no solamente se han, se han autorizado los abortos en, en, en, en muchas partes del mundo sino también el que se puedan casar hombre con hombre y mujer con mujer cuando quedó bien establecido desde el principio de la creación sí. hombre, y mujer, hombre y mujer y les dijo y multipliquen y pues sí hasta los animalitos o sea hizo, hizo hembra ¿Sí? hizo macho porque si no no hay reproducción exacto entonces pero se nos olvida. ¿Verdad que se nos olvida? Sí, o sea... Lo... Y las autoridades, pues no, pues están bien olvidadas. Sí, sí, sí, definitivamente. ¿Por qué? Porque se van por las masas. Y hay grupos que se hacen masa. Sí, sí. <risa> y, y, y, no, y, y promueven no. cosas que, que son contra la misma naturaleza. Sí, sí, no, no, no, no piensan, no hay sexo, no hay... Coco, no hay, o sea, no buscan, no buscan al señor. Entonces, Entonces, imagínense: hombre con hombre y quieren adoptar, mujer con mujer y quieren adoptar, pero por otro lado, promueven el aborto. Sí, y, si, no. y si quieren adoptar, ¿Para qué ponen entonces el aborto? Uh -huh. sí que, sí. <risa> entonces, ¿es, es una contradicción. Es una contradicción, es una contradicción, pero a, a, ahí se ve que, pues, ¿dónde está el Señor ahí? Ahí no hay, no, no, ahí no, no hay Dios. está el no enemigo ahí. Porque no, no entienden, no, no, no buscan de Dios. Entonces, ahora, ¿y hasta dónde es la iglesia misma? Y cuando hablo de la iglesia, estoy hablando de en todas general, las... En general, totalmente, en general. 100%. Han estado descuidando esos aspectos bíblicos. Sí, sí, definitivamente Que empiezan así es. a apoyar ese tipo de, de, de mentalidad. Uh -huh. Y se está infiltrándose dentro de las filas del evangelio. O de las congregaciones. Sí, sí. No tanto en el Evangelio, sino en, en, en las, las congregaciones. En las congregaciones. Sí. De cualquier otra iglesia que, que no participa de la manera más activa y más eficiente dentro de lo que es el camino del Señor. Así es. Y cuando este libro santo es el que nos muestra, nos enseña el camino, por eso Jesús dice: Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y nadie viene nadie al Padre si por al mí. Padre. Amén, así es. Entonces, así es. Es, es, eso es lo importante de lo importante. Miren, en la actualidad, y yo sé que a muchos no les gusta lo que yo digo a veces, uh -huh. ya en muchas congregaciones, es que se han modernizado mucho, ya predican con el teléfono? ¿Con la tableta? ¿O con la tableta? Y Algunos alcanzan hasta Llevar un, un, una eh, Una computadora una, no, computadora una laptop Sí, sí Pero la laptop la, la, Ocupa más espacio Y están más pesadas Y prefieren mejor el teléfono O bien lo que es nada más el, La tableta uh -huh. Pero no la palabra No la palabra Y yo lo he dicho una eh, Mil veces y le voy a volver a seguir repitiendo Cuando tú le puedes decir a la gente Miren Aquí, la palabra de Dios Aquí, aquí, aquí dice Aquí, aquí, aquí, aquí lo dice Búsquenos, Wille, y márquelo Entonces cuando tú le estás diciendo A las personas Aquí en la palabra de Dios está escrito Escrito está Búsquenlo entonces, es. no estamos promoviendo la lectura de, la, de, de las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? Porque para muchos les es muy cómodo usar el teléfono o la, o la tableta. Sí, sí. Sí, sí es sí. muy cómodo, pues ahí, eh, ahí tienes todo. Sí. Pero no tienes el concepto de que aquí está. Así es. Que la gente vea que Aleluya. tú no estás hablando amén, de amén. la así palabra es. de Dios. La escrita. Y, y es increíble cómo tienes que reflexionar de que eso tiene una gran importancia. Uh -huh. Tiene una gran importancia cuando tú presentas el mensaje con la palabra de Dios en la amén. mano. Amén, así es. Te da autoridad. Te da la autoridad, exacto. Amén. Eso es bien importante. Te da autoridad. Te da la autoridad. En el nombre del Señor. Entonces, mi amado, mi amada. Tenemos que entender. Y por eso tenemos que reflexionar. Y yo te invito a que compartas este video. Ahorita a... estamos en vivo pero va a quedar grabado y, y puedes compartirlo cuantas veces quieras. Y sí. va a estar en otras plataformas. Entonces, compártanlo. Compártanlo. ¿Por qué? Porque todo mundo uh -huh. debe de escuchar ese tipo de reflexión. Yo sé que no es fácil estar reflexionando Así, de esta forma, de esta manera. Así pero Dios es. da unción, Dios da capacidad. Nosotros ¿No siempre le pedimos al Señor, Señor, úsenos. Uh -huh. Úsenos. Uh -huh. Que el Señor Así sea es. quien que nos dé la sabiduría, el entendimiento, la comprensión. Para poder tu, compartir contigo. Pero la unción, ahí mismo en, en Juan, ahí nos dice, pero la unción que vosotros recibiste de Él permanece en vosotros, y no, tenés, no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, no. así como la unción misma os enseña todas las cosas, es verdadera, no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él, y ahora hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste, tengamos confianza, o sea el adversario, que en su venida, no nos alejemos de él, de él avergonzados Pues sí Así Para es? que no le digamos un día decir, oh, Es que yo no supe ¿Dónde está tu Biblia? No, pues no me acuerdo dónde la dejé? Ah, no, yo ni la busco Entonces, ¿cómo quieres saber de mí? Ahí está No más de oídas Claro, para las personas que, que son invidentes Bueno, está bien Que sí, sí. tienen que escuchar Claro. Pero ellos tienen privilegios que nosotros no mm. tenemos. Esa recepción que tienen, ese entendimiento, es increíble. Así es. Hay gente que no ven, pero híjole, nos ganan. Oh, sí, o sea, hay, ganan. De, de, desarrollan este, otras habilidades que nosotros no tenemos. sí eh, Me recuerdo de José y, y del de, de hermanito este que eh, nos sobaba allá, allá en San Juan. Ajá. en que daba masaje? El que daba masaje, sí, en Mission. No, en Far. En Far, en en en en San Juan, ahí. Eh, Alfredo. Íbamos con él para que nos diera la, la, la sobada de masaje. vez en cuando, masaje. Este, no veía. Ah, pero qué bien, nos iba. Oh, sí, sí, sí. No, no, no, te, te, te O sea, tienes un nuevo. pie más, <risa> tienes un pie más corto que el otro. Te tengo que enderezar. <risa> Entonces, y eso que quiere ser el Señor. Está como los que no pueden hablar, caray, es increíble cómo, cómo se manejan con, con señales y todo eso. Y es increíble, y, <coughs> eh, y las capacidades que Dios les da. Uh -huh, uh -huh. Hay tantas criaturas que hay que no están en el 100% como podríamos llamar así, pero son tan listos, son, tan, son muy, muy listos. De, Dios, Dios da otras habilidades. otras habilidades, así es, así es. Y, y a veces nos quedamos sorprendidos de cómo Dios usa sus criaturas, sí, sí, definitivamente. Nos quedamos sorprendidos de cómo Dios. Da habilidades, mi amado, mi amada. Definitivamente. Por eso es queridos en, en este momento, y vamos a continuar dos, tres, cuatro días más, no sé cuántos. Reflexionando. Queremos ir reflexionando. Exhortaciones, este, pues sí, a, a la obediencia, a la obediencia de estar en el Señor, este, como nos, uh, nos habla ahí precisamente en, en, en proverbios, Proverbios 3, uno dice, hijo mío, no te olvides de mi ley. Amen. Y tu corazón guarde mis mandamientos, que era lo que estábamos hablando ahorita, ¿verdad? Mm -hmm. eh, ¿Por qué? Por la, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán y nunca se aparten de ti la misericordia mm -hmm. y la verdad. Átalas en tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Amén y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los y de hombres, hombres alabado y glorificado desde qué hermoso es el Señor y es que él quiere lo mejor para nosotros claro, claro. pero uh, duros y, y, y, y eh, pues uh, cabezones que no, <risa> no no no se entiende <risa> <Ay>. <risa> bueno es que pero sí necesitamos, necesitamos estar en el Señor para poder este compartir su palabra, porque todavía eh, falta mucha gente de, de, de venir a los pies del Señor. Sí, y pues el Señor ha retardado su venida. Por eso ha retardado su venida. Vamos a orar, ¿qué te parece? Mira. Es. Te gustaría que Dios te dé la capacidad de retención, de poder leer, estudiar compartir y todo lo demás. Porque no basta nada más que tú lo oigas, sino que lo compartas. Lo compartas. El Evangelio puede compartir. Gloria al Señor. Veíamos sí un, una película, vamos a, a llamarlo así, como la historia de un hombre del de Reino Unido que fue a, a la India y cómo se internó en la, allá en la India sin conocer los usos y costumbres de, de los hindus. Sí, el, el idioma y todo. El idioma y todo lo demás. Muy difícil. Tuvo experiencias tremendas. Pasó por experiencias de que se le muere una criatura, se le muere después pues, la, la esposa, la esposa no le entendía lo, lo que él estaba no, no a, podía a, entender. A, haciendo y eh, renegaba eh, en fin. Así es. Pero cuidado cuando Dios llama a hacer un trabajo uh -huh. en el Señor. Así es. Y qué importante es que juntos se pueda transitar en esta vida, sobre todo cuando se trata del Evangelio. Pero el resultado fue maravilloso. Maravilloso. Y no la acabé, no acabé de ver, que porque nos quedaron los últimos 20 rarrito, minutos más sí, o menos. Está, está muy... Muy eh, reflexiva, muy tremenda, muy muy bonita. Pero hasta empezaron a imprimir uh -huh. en el idioma de ellos. Así es, el, el, el, el, el Nuevo, Testamento, Nuevo Testamento. Para que pudieran entender el mensaje. Que la gente recibiera el, el mensaje en el lenguaje de ellos. Sí. Así, increíble. Estamos hablando de 1700 y fracción. Cuando la imprenta era pues, nada similar a lo que hay ahorita. Increíble. Así, de increíble. Me gustó mucho su historia. Sí, cómo no. Y nosotros queremos que, que Dios bendiga tu vida. Queremos que sí, el Señor use también tu vida, que tú también seas un, una piedra angular para otros, para que edifiquen sus vidas. Que Dios pueda usar tu vida, tus capacidades, tu, tu mentalidad, tu, tu destreza, en bien de los demás. Aleluya, así es. E incluso, que lo hagas cien veces mejor que nosotros. Amén, amén, amén, así es. Porque Dios te puede iluminar para hacerlo bien y bien hecho. Amén. Y más, si ya tienes, tienes la juventud de tu lado, que Dios te use. Amén. Muy, somos personas muy, adultas, completamente muy importantes. Muy 77 importante. y 80 años, pues eh, imagínate, pero aquí estamos. Por la gracia del Señor, amén. Así aquí es. estamos. El Señor es grande y maravilloso. Yo más les digo que, que ya a mis, a mis 80 pero yo me siento de, de, de, en los 40 Glorificado sea el nombre del Señor, amén. Con ánimo, con deseos todavía. Sí, de, sí, sí. De, todavía seguir, de, de, de hacer de, mucho de más. De seguir mejorando más en las cosas del Señor. Así es. Veo a, a mi esposa. Pues, este, me, me, me quisiera volver a casa con ella. Ah, qué, qué, qué padre. Porque no, pues es como revivir. Pues sí. Te quiero. Gracias. Igualmente. Te amo. Qué hermoso poderle decir así a la mujer. Así es. Y la mujer al hombre, ¿verdad? Pues, ay, claro, pues, claro. Ay, pues, qué, qué, qué padre, ¿verdad? No, pues sí. Mm. <risa> Dejen que Dios Gloria, los ame. Señor. Dejen que Dios los ame inmensamente. Aprendan de Él. ciencia a quererle, a amarle y a compartir su palabra. Amén. Déjense usar. Gloria al Señor. Déjense usar. Déjense usar, así es. Dejen que Dios los use. Dios te quiere usar. Aleluya. Y puedes empezar con compartir este material. Gloria al Señor. Con la Señor. gracia de Dios, Señor. Ahí está. Amén. Ahí amén. Se, se va a quedar grabado ahí. Qué belleza, mira lo que el Señor hace. Las flores, el campo, los pajaritos. Todo es hermoso y maravilloso. Bebé. Así es. Oremos. Padre, la adoramos, la bendecimos. Sí, señor. Alabamos su santo nombre, Me voy aquí con mi esposa, Señor. Gracias, Padre, por su grande amor y su gran misericordia, Para pedirle misericordia, por todas las personitas que nos están viendo oh, y escuchando señor, en este momento. Toque vidas, Padre, toque corazones. Ponga en que ellos, Señor, de corazón, el deseo, señor. la pasión. Que haya de ese compartir anhelo, ese su anhelo palabra. De conocerle y compartir su palabra. Sí, Señor. Alabanza. Y que a su cada regolio, persona que comparte señor, este video Señor, sean dadas a usted, Padre. Sí, Que usted lo use sí, señor. para la honra, la gloria y la alabanza de su nombre. Su sí, nombre. Señor. sí, Señor. Y que la Inicia persona que lo comparta, Armonía Señor, usted lo bendiga. Le bendiga sí, grandemente, Señor. Que no olvidemos ninguno de sus beneficios, Señor. Y Padre Santo, y que al compartir... La persona que lo reciba. Sí, mi Cristo. También lo pueda compartir, sí, Señor. Padre. Y que también reciba la porción que le, toque sí, señor. De que, la que le corresponde, Señor. Y grande en misericordia, Señor. Por haberlo recibido señor. Y, y haberlo compartido. Sí, señor. señor. Bendiga a todos y cada uno de nuestros padre Santo, hermanos en el nombre de, Jesús, de nuestras amistades familiares. Estamos viviendo tiempos muy complicados padre Santo, y muy que difíciles. Que se acerquen a usted, Señor. Tiempos de pandemia, sí, señor. tiempos de. Malos gobiernos, de crimen sí, y de tanta cosas, falsedad. Tantas maldades que hay en este mundo, Señor. Usted lo Pero sabe. Señor, bendiga. Sí, Señor. A aquellos que ven y escuchan este material. Así sea, Padre. Y que bendiga este video pueda ser compartido. Muchos. Sí, Señor. En muchas ocasiones. Sí, mi Cristo. Y que cada persona que lo vea, Señor. Santo eres. Que usted le, vida, que le cuide, le guarde. Santo, santo, santo eres. Que usted bendiga sus vidas, Señor. gracias, Señor. Les dé bendición, les dé sanidad, les dé, les dé fortaleza, que les dé gracia, lo que padre, les haga padre. falta, Señor. Sí, Señor. Y Padre, gracias, padre. a usted le damos gracias, honra, Señor. Sí, le damos gloria. Y le damos la Señor. Honra. Así es, Padre. En Cristo gracias, Jesús. Señor por este Jesús. tiempo que nos ha permitido Señor, Aleluya. en el nombre de Jesús gracias Aleluya. Padre amén. El amén. Señor. amén pues hasta aquí le dejamos así es, de mano, Dios les okay. bendiga grandemente, les amamos en el amor del Señor y sigan eh, ustedes compartiendo estos videos porque son reflexivos eh, y esperamos en el Señor que, que pronto ustedes también puedan estar en ese en esa disposición de su es corazón ese sentir de poder uh, conocer más más más al señor más del señor y poderlo compartir así es que entonces podemos continuar aquí no sé no, media pues hora sí. más una hora más y no nos cansamos. No, no, no, no. no, no eh, pero nos vamos a hacerlo en varias partes para que así es. Podamos ir reflexionando y ampliando y mejorando. Y sobre todo, que podamos ser de bendición. Así es. Gracias y por estar. Bendecidos del Señor. Y gracias por compartirlo. Gracias. Tiempo de reflexión. Bendecidos en el nombre del Señor. Amén.